ocurrió en el sector Simón Bolívar en Santo Domingo que dejó una persona muerta de dos no disparos. Así que vamos a, vamos a ver. Adelante. Ah, ok, ok. Ahí están viendo ¿verdad? la situación que ocurrió en la, en la mañana de hoy en, San, en el sector Simón Bolívar, un delegado del Partido Revolucionario Moderno. Fue muerto a tiros en un colegio de votación en el sector Simón Bolívar, en el Distrito Nacional, donde dos personas resultaron heridas, uno de ellos limpia bota. El muerto fue identificado como Julio Pérez. Según informó Andrés Mato del PRM, el hecho ocurrió, eh, otro seguidor del PRM pues, le gritó. Se van, se van a un grupo de militantes peledeístas, quienes desde temprano andaban armados. El incidente se produjo en el centro de votación que funciona en el Politécnico Nuestra Señora del Carmen. Este sería el primer incidente a tiros reportados en estas elecciones presidenciales que iniciaron a las 7 de la mañana del día de hoy y que según reportes se realizan de forma masiva a nivel nacional lamentable este, este incidente que se suscitó, que se produjo en el sector eh, Simón Bolívar y dentro de todo eso al final donde dice que como decíamos ahorita Wilson el país cumpliendo con ese deber ciudadano y como decíamos nosotros al principio es el, es el momento, hoy 5 de julio, o tal vez la única oportunidad que tenemos nosotros cada cuatro años de ejercer ese derecho de elegir y ser elegido. Pero eso no nos da el derecho a que lo hagamos, eh, ¿verdad? Yendo a hacerlo eh, y tener fricciones con otras personas. Eh, eso, no es, eso no es democracia. Es que Entonces, hasta que nosotros, Víctor...